¿Cómo están? Uh -huh. Hoy vamos a hacer el reto Este que creo que nadie lo hizo Todavía creo Creo que recién salió este chocolate, ¿no? Sí, lo siento Sí, voy a hacer. Bueno, primeramente <risa> le voy a decir es Franco, mi hermano Franco eh, Bueno, vamos a empezar con este video Primero le voy a mostrar el reto que vamos a hacer Vamos a comer eh, Vamos a hacer este reto. Sí, estarán diciendo, Goofy Rex. ¿En serio? Sí, sí acá hacemos temas de serios. En serio. O sea, en pero serio. Mismo. Ahora lo vamos a probar. Y quería, quería recién lo compré. Quería mostrarles este, ah, sí, como para que ustedes vean bien. Han podido decir tres personas a las carretas A... Así, Reto a Maite, que a Maite, este a Hansel y a Driel. Mm, mm, mm. ah. Bueno, primero vamos a abrirlos obviamente, porque si no, no lo vamos a poner con el papel. Ya tenemos el chocolate abierto acá. Mmm, rarísimo, chicos. Ahora, para, antes de comerlo quiero decir que yo. Lo, este, lo jugué demasiado sí. a este chocolate porque por sea con Rex, Rex, galletitas saladas chicos ah, si ver. nunca probaron las bueno, Rex mamá. va porque sean de otro país o porque por ahí nunca las probaron claro, nunca la raro pero nunca la probaron este, si son nunca... galletitas saladas y, no, ¿Y si nunca probaron Kofler porque no las vieron necesitan en otro país pues chocolate y mm. ya saben que chocolate no, bueno Si lo mi son como vocales Tic -tic -tic. bueno, cuando llegue a 13 1, 2, 3 En serio, en serio. Bueno, es una gran disculpa, en serio. El hacker demasiado no ni que ver esto. En serio. Porque está rico, o sea, no está mal. Para mí que no le pusieron sal esta vez a las rex en el chocolate. Por eso mismo es que no sale tan feo. Pero bueno. ¿Y vos Franco qué opinas? Bastante rico. Mm. Bueno. Bueno. Eh, chicos, esto fue todo por hoy y nos despedimos. Chau. Chao. Los mando un beso. Adiós.